Buongiorno, muy buenos días de Juan Pablo, el giorno de hoy voy a hacer un entrenamiento para bruchar todo lo que nos avanza de nuestro cuerpo, voy a hacer una secuencia de, de ejercicios para mantenerte en forma, para bruchar, para tonificar, el giorno de hoy no me voy a fermar voy a hacer Voy a hacer los 30 segundos que dura un ejercicio con 3 segundos para que tú prendas un gocho de aire y continúe, continúe. Solamente 15 minutos que te van a ayudar a abruchar lo que nos avanza de nuestro cuerpo. Importante, a estos ejercicios que facho el giorno de hoy, eh, importante abonarle una sana y correcta alimentación. Fare colaciones potentes, pranzo menos y la chena piubasa, a basar el licor, aunque la cigarreta, todas aquellas cosas que nos van mal, aunque el azúcar, importantísimo. Lo importante es crear buenos hábitos alimenticios. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de, de movimiento a, a nuestro cuerpo. Eh, así le enviamos una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer la actividad física, porque con la salud no se yoga. Ok, okay muévete en el posto, mueve el pie y mueve el pie. Muy bien que la, la testa, un podellino, cambio, cambio, mueven las brachas, las brachas, ok, el bacino el bacino torna indietro, torna indietro, perfecto, perfecto, eso es, nos vamos a fermar, ¿eh? 15 minutos de ejercicio cardio, cardio, lo importante que tú labores a tu ritmo, si tú te sientes, si tú ves que no, no resiste los 30 segundos, va bien, está en el posto, cosí, el movimiento y aspetta el próximo. Eh, ejercicio, ok, ok, ok Never stop, never stop, never stop Si ancora no te he inscrito A este canal a eso inscríbete. Dame una mano para que eh, crezca un poquito Déjame tu comentario, ok Pablo, no me en los ejercicios Son difíciles, es muy fáciles, va bien Podemos modificarlo, ok, perfecto perfecto. Voy a Eh, prima de iniciar eh. Eh, Una hidratación Si está, si está ah, Perfecto, perfecto Perfecto. Voy a iniciar con... Meto mi timer, mi timer, mi timer. Aproximadamente. Pues ¿Esto dura? Ah, 16 minutos. 16 minutos de... Por tu salud. Ok, prepárate. 3, 2, 1, via. 4, 3, 2, 1. Un poquito de corsa en el posto, corsa en el posto, corsa en el posto. Usa las manos, usa las mani, usa las manos como una creta. Puse la manos como una atleta, corsa en el posto, corsa, corsa, corsa, corsa, corsa. Sí, si, corsa en el posto, corsa, corsa, corsa. Voy a iniciar de lo más fácil a lo más, más complejo, más, más, más difícil. No, no difícil, un poquito más, más, más, más, más de dificultad, pero son ejercicios básicos, básicos, de base, de base. Uh -huh. Ok, ya de eso, gamba, avante, avante, avante, avante. Ta, ta, ta. Mantente, mantente, mantente, ta, coordina, si, coordina, coordina, ta, coordina, si, andiamo, si, ce la fai, ce la fai, ah, ah, ah. Dopo de este allenamento, eh, continuamos con abdomen, abdomen, abdomen, abdomen, y por qué no, gluteo de oro, gluteo de oro, gluteo de Jennifer López. <ríe> ok, si. continua, continua, adesso, lato, lato, ta, ta, ta, ta. Ta, ta, lato, lato, lato, lato, lato, lato, lato, lato, lato, abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Su ginocchio ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta si, si, si, ta ta ta ta ta <risa> ta ay, ay, ay, ay. Si, si. Arriba, arriba. su su vamos a hacer el jumping ya si vamos a hacer el jumping ya está abro abro después de esto vamos a hacer el jumping ya con el salto pero las personas que han problemas del ginocchio pueden hacer el cueste en vez de del jumping ya cueste es la forma chamo, básica después andamos con el, el jumping ya con el saltelo saltelo así evitamos males en el ginocchio. Por cuello, lo facho así. En el próximo... Vamos a saltar. Vamos a saltar. jumping ya. Ta, ta. sí, sí, sí, Continua. Abro ah, Abro, cierro. Abro, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Se, sí, se, sí, se, sí, se, sí, se, sí, se, sí, se, sí, se. Sí. vamos a hacer skipping, skipping, skipping, skipping. Da, su, su. Úsele mani, Úsele mani. Como una atleta. A eso les guardo. Sí, se la falla, se la falla. Fuerza, fuerza, fuerza. Resiste. Ejercicios heroicos para bruchar todo lo que nos avanza de nuestro cuerpo. Sí, andiamo. Ay, Fuerza, sí, Ta. ah, sí, estamos en YouTube como más. ah, sí, sí, sí, sí, fuerza, se la falla, se la falla, sí, sí, sí, sí, okay, okay, vamos, la pera, la pera, la pera, la pera, la pera, la pera, la pera. <ríe> hacemos el pugile, ¿no? Hacemos el pugile, puedes cambiar, puedes cambiar, puedes cambiar, sí, sí, sí. sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia. cambia, cambia. Ok, abro grande, abro grande. Uno, dos, corto. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ah, ah. Ah, ah, ah, corto, corto, corto, corto. Se siente, ¿no? Inicia a bruchar no. Ay, sí. ah, me piace. Ahora, mano, toca pie contrario. Mano, toca pie contrario, va. Da, da, da. Toca. toca, toca, toca, toca, toca, toca. Abre mano, toca toca abre mano ta abre mano contrario ta ta ta ta ta ta ta ta luego vamos a hacer squat o squat sentadilla tocando tierra va bene ta ta ta ta toca abro abro voy a tocar de tierra toco tierra toco toco toco Sí, se la fai, se la fai. es fácil, es fácil es fácil Dai, soy un gladiatore, la señora María la señora Cristina Julia, Matilde ah Carlota si sí. continúa si sí. ok ok, ok ok va va, corsa, corsa talón y toca mano talón y toca la mano Continúa, continúa, continúa. Ah, toca, toca. Va, un poco de, de cintura, va. Va, piego, va. Lato, meso, lato, meso, lato, meso, lato, meso, lato. Meso, lato. Meso, lato. Va, piega el ginocchio.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 ta ta ta adesso gamba su gamba su gamba su ta ta toca su la gamba su la gamba su la gamba piego piego piego piego piego piego piego un po el girovita piego Piego, piego, piego. Sí, sí, sí. Ah, ah, ah, conmigo. ¡Ah! Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Cambio. Ah, ah. Sí. Sí. Con la estesa gamba, con la estesa gamba, con la estesa gamba, vado avante, cambio, solo una gamba, solo con la estesa gamba, da. con la estesa, da. oiga el cane, el cane me da el saludo, el cane me da el saludo, Continua ah, Continua siempre con una sola gamba, una sola, una sola, una sola, da. No, no portar el ginocchio avanti. guarda, arriba, bloco y echando Bloco y haciendo. Bloco y haciendo. Bloco y bajo. Adesso. Cambio. Cambio, cambio. Cambio. Ta. Sí. Si. Si. Si. Si. Si. Continua. Continua, ah, continua, sí, continua, fuerza, fuerza. Adesso solo avanti, un poquito de coordinación, avanti, va, va, uno, ta, ta, avanti, tira, avanti, tira, avanti, tira. Avanti. tira. Tira un calcho. Tira. No puede puesto. Vamos a hacer un mountain climber. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a hacer un mountain climber. Sí. Vamos a hacer un mountain climber. Mountain climber. Mountain climber. Mountain climber. Mountain Clive, dopo echamos plan. Plan, plan, plan, plan. plan plan plan Fai. se la fai se la fai ¿Qué la fai el próximo vamos a hacer piegamente piegamente si no hay fuerza con las con el ginocchio ayúdate con el, el ginocchio piegamente piegamente si o si no fallo normal si no hay tanta fuerza con las hazlo fallo el ginocchio o si no no fallo normal normal Piega, piega, piega, piega, piega, sí, sí, normal. Pío Domi, pío piodomi, pío Domi, pío Domi, pío tome. No. No. salgo, salgo. Un punto fiso. Guardo un punto fijo. Guardo un punto fijo. Guardo un punto fijo! Guardo un punto fijo. Guardo un punto fijo. Sí. Sí. Sí. Ok. Lato, lato, lato, lato. Oblicuo oblicuo vaya. Fermo, fermo, fermo. Fermo, fermo, fermo, fermo. Contraigo mi glúteo y contraigo mi glúteo. Lo contraigo. Resiste, baby. Resiste. Resiste. Resiste. La salud costa. La belleza costa. Todo costa. <ríe> Una vela vaca costa. Un bel vestito costa. Un buen piato de chivo. Bueno, costa. Ok. Va. Cambio. Andiamo con più addomi. Andiamo con più addomi. Addome, mi piace. Addome. Addome. Ma. avrai la gamba. Sì. Continua. Questo non si ferma mai. sì, sì, Andiamo, sì. Ce la fai. Se la fai Se la fai Se Se Se Ok Vamos a hacer otro abdomen Otro abdomen que me hace chuto Va. Contrae, contrae, contrae Importante, no sentir mal en la, en la esquina Guarda un punto fijo. Va. Siente tu abdomen. Siente tu abdomen que elabora. Tú hay el control del pie. Hay el control. Sí. Fuerza. Fuerza. Se la fai. Sí. Sí. Okay. ahora Vamos a hacer cueste. Dopo después te vamos con el jumping ya. Brucha, brucha, brucha que le gamba. Sí. Jumping ya. Avanti avante si tú no puedes saltar puedes hacerlo así ta ta ta ta ta ta la l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Gracias veramente a todas las personas que han hecho estos ejercicios físicos, ejercicios per el cardio. Si tú lo has hecho, vas a ver grandes resultados. resultados repítelo al menos de 2 a 3 vueltas por semana. Ok, no te olvides de fare stretch. Sopra te hacha el vídeo de stretch. Ok, de cuore Pablo. Woo!